Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a profundizar un poco más en las distintas regiones que conforman la columna vertebral. Pero antes de nada, eh, lo que sí, eh, tenemos que eh, indicaros que la columna vertebral eh, no es un conjunto de vértebras que están unidos de forma recta, sino que forman una serie de curvaturas. Existen cuatro curvaturas eh, en sentido antero-posterior. Bueno, entonces Esta será la parte anterior. Y esta será la parte posterior. Las cuatro post estas cuatro curvaturas, ¿vale? eh, Tomamos como referencia el plano medio coronal. Entonces, podremos decir que en las cervicales es la curvatura respecto al plano anterior, bueno, a lo que es el plano medio coronal, pero lo que es eh, visto eh, su vista anterior, es convexa, ¿de acuerdo? Y la vamos a llamar eh, lordosis... Esta curvatura se llama lordosis terpical. Si seguimos descendiendo, estamos en la región torácica y en este caso tendremos una curvatura, ¿vale? que esta curvatura será cóncava, hablaremos en este caso de cifosis dorsal. Ya si nos vamos a la región eh, lumbar, la curvatura que se nos presenta vuelve a ser otra vez convexa, y hablamos de lordosis lumbar. Por último, lo que es la región sacro y coxígea, vemos que tenemos otra curvatura que va a ser cóncava, bueno, y aquí hablamos entonces de una cifosis sacro -coccygea. Bien. Vamos entonces a entrar eh, viendo cómo es la eh, estructura típica de una vértebra cervical, la, una torácica y una lumbar. Empezamos con las, con las eh, cervicales. Sabemos que nos vamos a encontrar con siete vértebras eh, cervicales. Pero eh, hay tres que son características, que son la C7, la C1 y la c C2. La C7, que os la marco aquí, es esta vértebra de aquí. La característica de esta vértebra es que posee una apófisis espinosa prominente, ¿de acuerdo? Esta apófisis espinosa nosotros la vamos a, a localizar en la base de nuestro cuello, la podemos palpar aquí atrás, ¿vale? Y eh, se le denomina vértebra prominente. Esta es la vértebra prominente por esa apófisis espinosa. Otra vértebra que es característica de la, de la región cervical es la C1, ¿vale? Y aquí tenemos, nos presentamos con la C1, cervical 1, que se llama atlas. El atlas es un hueso en el cual está asentada la cabeza, el hueso occipital, los cóndilos del hueso occipital de la cabeza. Bueno, y el atlas se asienta en otra vértebra cervical, la C2, que se denomina axis y el axis lo que tiene es un diente o una apófisis eh, odontoide que lo que permite es la rotación del atlas, nos permitiría estaría así, aquí tenemos, esta sería la vértebra, ¿vale? el, el atlas y el axis y nos permitiría este movimiento de rotación, ¿vale? con lo cual la capacidad que tengo de hacer esto es gracias a, estas, eh, a la conjunción de estas dos, de estas dos eh, vértebras. Pues bien, eh, dejando ahora de lado esto y pasando a un cuadro que tenemos aquí, vamos a ir viendo las diferencias que tenemos. Eh, a ver, está aquí. Bajamos aquí. Vale. Y abrimos aquí. Perfecto. Pues vamos a cubrir este cuadro. Y vamos a empezar viendo eh, los distintos tipos, de las distintas elementos, estructuras que caracterizan a, a, a, las, a las distintas vértebras que están en las distintas regiones. Bien, en principio eh, vamos a pararnos con las cervicales, ¿de acuerdo? Vemos que su cuerpo, verte, eh, su cuerpo vertebral va a ser pequeño, es un, es un cuerpo pequeño, como veis aquí tenemos un ejemplo típico, tiene el borde infero, eh, perdón, anterior inferior, este que es el anterior inferior lo tiene elongado y al mismo tiempo bueno, pues su cuerpo es, eh, es unciforme. Entonces vamos a poner aquí eh, cuerpo vertebral pequeño, pequeño, unciforme. El agujero eh, raquidio, el agujero raquidio en este caso, ¿vale? el agujero raquidio va a ser triangular es triangular. La apófisis espinosa, que se ve claramente aquí, la apófisis espinosa, que es esta, se nos va a caracterizar porque porque es bifurcada. ¿Vale? Mientras que la apófisis transversa la tenemos localizada aquí, ¿veis? La apófisis transversa es esta. ¿Qué va a pasar? Que tiene un agujero, el agujero transverso. Los pedículos, nada que tengamos que reseñar, pero sí vamos a tener que pararnos en lo que son las apófisis articular superior e inferior, ¿vale? Las apófisis articular superior e inferior, tenemos aquí, es, serían estas de aquí, y nos vamos a encontrar con que son planas, lo que pasa que eh, tienen una faceta que... Eh, si hablamos de la apófisis articular eh, superior, sabemos que eh, será está mirando hacia arriba, ¿de acuerdo? Y eh, en la parte posterior de la vértebra. Es la parte posterior. Ponemos aquí, esta sería la parte posterior y esta sería la parte anterior de la vértebra. Entonces mira hacia arriba, ¿de acuerdo? Y la parte posterior. Mientras que la apófisis articular inferior lo que estará será mirando hacia abajo, ¿de acuerdo? Y la parte anterior. Con lo cual vamos a señalar aquí, las son planas, pero en esta parte tenemos, en la superior tenemos que va a estar mirando hacia arriba, ¿vale? y también es en la zona posterior, mientras que eh, la inferior mira hacia abajo y está en la zona anterior de la vértebra. Bien, pasamos entonces rápidamente a ver las vértebras torácicas. El cuerpo, el cuerpo de las vértebras torácicas, va a presentarnos eh, una serie de eh, facetas, o que se denominan, eh, pues, hemicarillas, ¿vale? Presenta dos hemicarillas, vamos a poner aquí, dos hemicarillas. ¿Por qué va a presentarnos estas hemicarillas? Porque las, eh, las vértebras que están en la región torácica, donde se van a articular... Vale, las eh, costillas, la cabeza y el tubérculo costal. Entonces, eh, la cabeza se nos va a articular, bueno, pues en estas dos hemicarillas, las tenemos aquí. Fijaros, aquí tenemos una hemicarilla y aquí tenemos otra hemicarilla. ¿vale? Eh, nos vamos a fijar ahora, pasamos a ver el agujero raquillo. El agujero raquillo, en este caso, ¿vale? va a ser redondo. Fijaros, redondo. Ponemos entonces aquí que es redondo. La apófisis espinosa. La apófisis espinosa, bueno, pues, es oblicua. Apófisis, vemos ahí en el dibujo, es oblicua. La apófisis transversa. Pues las apófisis transversas se van a caracterizar, en este caso, porque nos, porque presentan también unas carillas articulares. ¿Vale? Presentan carillas articulares. ¿Vale? Presenta unas, artic... unas carillas articulares. ¿Quién se va a articular ahí? Pues el tubérculo costal. Se relaciona con las carillas articulares que nos encontramos. Aquí, aquí tenemos una carilla articular. Bien. Eh, los pedículos, Los pedículos también presentan la carilla articular. Y las apófisis articulares superiores e inferiores... Aquí tenemos unas, vamos a poner esto aquí, tenemos una, la tenemos aquí, esta es la superior, ¿vale? Y la inferior, bueno, pues van a ser también planas, y lo que nos va a pasar, las tenemos mirando hacia arriba, y si esta, esta es la parte anterior y esta es la parte posterior de la vértebra, esta lo que es, eh, miran hacia arriba y hacia la zona anterior, mientras que las apófisis articulares inferiores siempre van a ver, ¿Vale? Hacia posterior y hacia abajo. Entonces vamos a poner que también son planas, son planas. Y la superior nos va a ver, eh, pues, eh, mira hacia... La superior, mira hacia la cara eh, posterior, perdón. Mira hacia posterior, hacia arriba y hacia... Y hacia, y hacia posterior, mientras que las... Eh, inferiores miran hacia anterior. Vale. Y ya por último nos queda lo que son las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares se caracterizan porque tienen un cuerpo pues, bastante grande. Tienen un cuerpo grande. Aquí le vamos a poner. Grande. El agujero raquídeo. El agujero raquídeo, como vemos, vuelve a ser, en este caso, triangular como en el caso de las cervicales. La apófisis espinosa, la apófisis espinosa va a ser horizontal, ¿vale? Las apófisis transversas van a presentarnos un eh, tubérculo, esta es la apófisis, ¿vale? Presenta un tubérculo... Corsio, eh, que se denomina apófisis accesorio. Vamos a cambiar que no se ve. Apófisis accesoria Los pedículos, nada que reseñar. Y sí, eh, son características las apófisis articulares superior e inferior, ¿de acuerdo? Que en este caso van a ser circulares. Ponemos aquí circulares. circulares, Pero son distintas. Si hablamos de la apófisis articular superior, fijaros aquí, esta es en la zona, la parte anterior, son mediales, están mirando hacia arriba, lo que es la parte posterior, esta sería la parte posterior, esta es la parte anterior. Entonces, las superiores, la apófisis, las caras de la apófisis articular superior están mirando hacia medial ¿vale? y hacia posterior. Ponemos, por tanto, medial, posterior. Mientras que las apófisis, lo que son las facetas o las carillas de la apófisis eh, inferior, de articular inferior, están viendo hacia lateral ¿vale? y hacia la zona anterior. Ponemos lateral, anterior. Vale, pues nada, hasta aquí este, este vídeo. Nos vemos en clase, chicos. Espero que os haya valido. Hasta luego!